dándole seguimiento al tan esperado y soñado desarrollo del sur, precisamente en la zona de Pedernales. En el día de hoy el presidente estuvo de visita en Pedernales llevando a cabo importantes obras. La presentación de ese llamado Master Plan y todo ese desarrollo tan alentado que tiene el pueblo del sur, precisamente en la zona de Pedernales, ya tuvo un inicio en el día de hoy. El presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para la construcción del puerto, precisamente en Cabo Rojo, en Pedernales, lo que asegura que será la punta de lanza para el desarrollo de esa zona. Se espera que la obra esté lista para diciembre del próximo año. Y según el mandatario, se trata de un plan integral que incluye la titulación de los terrenos de manera muy importante. Todo esto que tuvo que ver en este día en la zona de Pedernales es para nosotros un día histórico en la historia de República Dominicana. Se marca un hito, un punto de partida. Pedernal, una zona que es en la de las provincias del país con menos población, por la condición en que se vive y como migran cada vez más los habitantes de este pueblo. Una zona con un atractivo turístico natural totalmente envidiable. Cuando tenemos que hablar de Bahía de las Águilas, es algo que para nosotros es admirable. El hoyo de Pelempito, las tierras, unas playas naturales donde vemos manantiales que confluyen de dentro de lo que son las aguas del mar, pero de manera muy interesante. Qué bueno que conjuntamente con esto el presidente estuvo realizando otras importantes obras, lo que es el drenaje pluvial de pedernales. Señores, una oportunidad de organización y poder desarrollar ese importante polo turístico. Como ya le decía, se destaca lo que es el inicio y la consolidación del desarrollo del sur que llega luego del reconocimiento que en el país ha recibido por ser, mire, que ha encabezado la recuperación del turismo en el mundo y ya tiene Pedernales este importante inicio de su desarrollo. Señores, la oportunidad. Un pueblo como Pedernales, una provincia que ha necesitado siempre ese empuje. Ese apoyo, y en esta ocasión se hace a través de lo que son las alianzas público-privadas, dan la oportunidad a que podamos nosotros, el Estado Dominicano, permanecer allí y poder hacer ese tipo de alianza público-privada hasta poder nosotros ver lograr el desarrollo de ese sur profundo que tanto lo necesita para que los ciudadanos no se vean en la necesidad de emigrar de allí que podamos ver nosotros la llegada de ciudadanos de la zona de Barahona, de Bauruco, de toda esa zona de Cabral, que tengan que ir allí a aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece Pedernales, poder ver nosotros en algún momento a Pedernales convirtiéndose no en un puntacana, no un, canca, no un cascana, sino convertirse en ese Pedernales que todo el pueblo espera que se pueda lograr. Enhorabuena el inicio de esta importante obra en Pedernales. Que los pedernalenses puedan aprovechar la oportunidad que se inicia a partir de ahora con estas obras. <música>